¿Con el derecho le corresponde en cualquier año un vehículo al alcalde, sí o no? Una pregunta a usted, presidente. Entonces, óigame presidente. Yo quiero solicitarle a ustedes que el año que yo he puesto mi vehículo, hasta ahora, sin cobrar nada, háganme una evaluación. ¿Cuánto cuesta un vehículo mensual para que me lo paguen? El año que yo he prestado mi vehículo al ayuntamiento solicito a este consejo que haga una evaluación que cuesta mensual un vehículo para uso de la calle como manda la ley para que me paguen ese servicio que yo he puesto porque aquí no hay consideración a lo que usted aporta el alcalde de CQNG de Las Rosas reaccionó de esta manera luego que la regidora Finía Costa pidiera a la sala capitular un informe de unos 3.5 millones de pesos que hay para la compra de un vehículo para la alcaldía de San Francisco de Macorís. El único pendejo soy yo que puedo confundir a la cruz un año entero. Y que lo niegue alguien a servirle el ayuntamiento. Ahora yo quiero que me paguen el servicio. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.